¿Qué es la meditación? La meditación es un tema que muchas veces se complica demasiado. Actualmente cada vez más gente la practica y va perdiendo un poco ese aura de misticismo y de rareza que la acompañaba no hace muchos años. En realidad no deja de ser una técnica. Muchas veces se confunde meditación con espiritualidad. La persona que medita es espiritual, la meditación es algo espiritual y no es cierto. La meditación es una técnica, técnica que sirve para diferentes cosas y esas cosas dependen de tu orientación es una técnica que lo que hace es profundizar en ti mismo provocar que entres en tu interior y puedas comprenderte mejor comprender mejor tu manera de ser también tus energías internas evidentemente entonces puedes orientarlo bien hacia resultados objetivos materiales funcionar mejor en una empresa o bien hacia objetivos espirituales y entonces sería pues conectarte con tu interior con tu alma con dios con lo que tú prefieras pero no es en sí mismo algo espiritual. La intención tiene que ser espiritual si quieres que sea espiritual la meditación. La meditación, por lo tanto, es una técnica mental, una técnica que se usa con la mente, y básicamente su uso es con la mente, para conseguir resultados en el fondo son completos. Los resultados son más mentales que nada, pero existe el resultado físico, hay una serie de beneficios físicos, una relajación, un mejor funcionamiento de nuestros órganos internos, de la circulación, de la presión de la sangre, de muchísimas cosas, de los nervios, ¿vale? Existe una mejora física si se practica la meditación. Además, una tranquilización de nuestras emociones, una serenidad emocional que se consigue también con las emociones una mejor claridad mental pensamos mejor funcionamos mejor aprendemos mejor nos podemos eh, proyectar mejor hacia el futuro hacia lo que queremos por ejemplo todo eso fijaos que no tiene nada de espiritual o no tiene por qué tener ni ningún objetivo espiritual pero sí que es interesante pues, para mejorar nuestra vida a nivel físico a nivel de salud a nivel de entendernos con los demás a nivel de poder a aprender más a nivel de funcionar mejor en el trabajo de tener más éxito laboral más éxito social por lo tanto la meditación es una técnica que sirve para eso y evidentemente si buscas con un objetivo de comprenderte mejor a ti mismo no solo ya a nivel psicológico sino con objetivos más de conexión con tu alma por ejemplo entonces la meditación es la herramienta por excelencia es la única prácticamente que te puede llevar a eso todo lo otro que he dicho la relajación por ejemplo se puede obtener de muchas maneras relajarte físicamente lo puedes hacer en un, en un jacuzzi y lógicamente con un baño de agua caliente todo tranquilo música suave acabas relajándote no necesitas meditar para relajarte para serenarte emocionalmente hay sistemas hay técnicas hay, hay, hay herramientas psicológicas para la mente igual hay manera de entrenarla etcétera o sea que para la parte física si bien es muy útil y lo une todo a la vez hay otras técnicas que pueden ser parecidas que pueden huya, uh, ayudar a todo eso para el contacto espiritual realmente que yo conozca y conozco ya bastante con los años que llevo en este mundo espiritual y de crecimiento personal es la mejor herramienta no diré la única pero sí la mejor herramienta la más completa la más profunda y la que te acerca con más seguridad al contacto con los mundos superiores y al decir contacto no me refiero a ver visiones puesto que esto es lo que rehuye siempre un camino espiritual, no busca ver visiones. Cuando ves visiones, estás viendo algo que no tiene nada que ver con el mundo espiritual, es algo astral, de eso en todo caso hablaremos otro día, algo que tiene que ver con el mundo astral, pero no es espiritual. La parte espiritual está más arriba de la mente, por lo tanto, lo que es emocional y astral no tiene nada que ver. Bien, la meditación, por lo tanto, es una técnica que puede usarse de muchas maneras, para muchas razones, tanto materiales como espirituales. ¿Y por qué no? Unirlas todas de manera que mejores en todos los niveles físico, emocional, mental y a la vez te sirva para conectarte con tu yo profundo y finalmente con tu alma. <risa>